Bienvenidos todos, somos Sofi, Nico y Rufina de Chill Create desde Ushuaia, Tierra del Fuego, y en el video de hoy estamos iluminados. Acompáñenos y van a ver cómo hicimos toda la instalación eléctrica. a youtube después de mucho tiempo la última noticia que tenían de nosotros era la mala noticia de lo que había pasado pero al parecer no es tan mala como pensábamos, sí afortunadamente después de un par de semanas pudimos lograr que venga el mecánico hasta acá a casa a ver bien la camioneta, está con un montón de laburo así que es complicado y lo que nos dijo es que aparentemente hay algo que está haciendo que el motor tire el aceite para arriba, creemos que es el decantador de gases que es como un vasito de plástico la camioneta arrancó, eso nos hizo muy felices porque bueno yo creíamos que chau motor, sí. había que hacer motor nuevo y no pensé que habíamos fundido. No se sopló la junta, eso no, no, es. No se sopló la junta, no, nada de eso. Así que eso está muy bien. Ahora ya tenemos todos los repuestos. La semana que viene seguramente la vamos a llevar al mecánico. Y con mucha suerte tal vez la otra semana ya estemos andando nuevamente. Vamos mm. a aprovechar esa semana que hay entre llevarla al mecánico. Que va a estar en casa y vamos a seguir trabajando en lo que son los modelos para poder avanzar lo más que se puede. Este es entonces el panel que hicimos para la electricidad de la camioneta lo armamos todo junto para que sea más práctico y no haya mucho quilombos de cables tiene cuatro llaves la idea era tratar de tener todo lo más simple posible todo lo que está acá adentro salvo, bueno, algunos cablecitos y las llaves estas eran cosas que ya estaban en la camioneta cuando la compramos así que afortunadamente es algo en lo que no tuvimos que gastar plata muchos van a decir que por ahí es poco o por ahí es bajo el amperaje o lo que quieran, pero creemos hoy que no va a ser mayor a eso el consumo que vamos a tener y además es lo que tenemos, así que lo vamos a aprovechar hasta que eventualmente veamos si necesitamos algo más grande o no arriba creemos que tenemos dos paneles de 40 watts cada uno digo creemos porque es algo que ya estaba en la camioneta y que los chicos tampoco se acuerdan de cuánto eran, nosotros creemos que cuando la compramos nos habían dicho eso, así que más o menos debería estar por ahí, son dos paneles rectangulares o cuadrados que los dejamos adosados en la rejilla arriba pasamos todos los cables por adentro de una manguera coarrugada que entra por acá y de ahí entra derecho a el controlador que se encuentra dentro de la caja dentro acá del cajoncito que hicimos está la batería, un regulador de voltaje que es esta pantallita chiquitita que se ve ahí, no está muy amigable para verla pero bueno, con una lucecita que vamos a poner del lado de adentro se puede controlar sin ningún problema acá se ve cuánto está cargando, cuánto es lo que estás gastando de energía para afuera cuánta batería más o menos te queda y cuál es la temperatura interior de esto porque bueno, las baterías en general necesitan ciertas temperaturas para poder trabajar bien así que el controlador te va tirando toda esa información con la primera llave se activa todo el sistema de electricidad, entonces si de pronto no sé hay que cortar o alguna cosa cortando acá ya dejas todo sin efecto. Habilitando esta tenemos tres llaves más. Con esta se activan los enchufes, sí que son de 220, son los que están ahí atrás. Cuando lo pongo se prende el inverter adentro. Lo bueno es que con el cajoncito, el motorcito del inverter queda bastante callado, entonces no hace tanto ruido. Al cajón todavía le faltan detalles ¿no? para que quede completo, le falta la melamina de este lado, la tapa de acá. Pero nos parece que está como bastante interesante porque es bastante chico el espacio que utilizamos. Tiene 20 centímetros de ancho por 43, 44 de alto y eso que tiene un cortecito atrás para el enchufe. Y después estas otras dos llavecitas son las luces. Una para cada tira de LED. Las tiras de LED están directo a 12 volts entonces no tienen que pasar por el 220 eso hace que el consumo sea mucho menor probamos las luces de noche y pareciera que va a ir bastante bien tal vez tengamos que poner una más allá al fondo para que no quede tan oscuro por ahí la zona del baño y eso pero cuando podamos hacer un poco más de, de práctica y salida en la camioneta lo vamos a ver bien y después, esto es un toma de 12V que tiene ahí unos USB Está medio feo el agujerito pero lo vamos a poner más prolijito después La idea es que cuando vos prendés la electricidad de acá Ya tenés acá para cargar los teléfonos O yo saco el teléfono ahora Y el cablecito Lo bueno es que ya con activar la batería el cargador de teléfono o de USB ya están dando y podemos cargar tanto los teléfonos como, por ejemplo, las baterías de las cámaras. Todo lo que necesite un USB se puede cargar sin tener que prender el 220. Nada de poner una mini Pimer. No, ah. olvídate, no, no. <risa> claramente nosotros tenemos una batería de 60 amperes, normalmente los viajeros o todo lo que no ve usan como baterías gigantes, las baterías gigantes salen un montón de plata eh, y necesitas después un inverter más grande para justificar tener esa batería y tirar mayor corriente al resto de las cosas de momento creemos que lo único que vamos a usar son tipo teléfonos, la compu para editar estos videitos, para cargar las baterías de la cámara y para vivir acá adentro, si eventualmente en algún momento necesitamos algo más, lo iremos viendo, pero está bueno porque que ocupa muy poco espacio y también nos hace llevar menos cosas, al tener menor consumo vamos a tener que tener menos cosas para consumir electricidad la idea de esto va a ser que después tengamos por acá un soporte en 3D para cargar los teléfonos y en este mueble que estamos armando acá digo armando pero el que tira las magias como siempre es el papá de Sophie va a haber una mesita para poder usar la compu enchufada tipo ahí pegable. para guardarla el resto de las cosas, una mesita rebatible unas puertitas acá y unas puertitas ahí arriba y ¿Cuánto ya estamos... Esto tiene 45 de profundidad, tiene hecha toda la curva, claramente con las magias de la camisa leñadora Y después tiene varios estantes, los estantes de arriba van a estar tapados Acá va a estar la mesita y de acá para abajo va a estar tapado también Ya estuvimos viendo, y esto es solo un adelanto, el tema de la mesada, que va a ir allá al fondo Finalmente decidimos poner una garrafa grande, nos falta conseguir el anafe de dos hornallas y el regulador Pero ya estamos bastante encaminados con eso, así que estamos muy, pero muy, pero muy manijas Más manijas que ustedes de seguir avanzando con esto Bueno, hubo cambio de look porque perdimos el audio de este clip acá estábamos mostrando cómo pasaban los cables adentro de la camioneta yo sé que dije que no íbamos a pasar cables por atrás y eso pero estos fueron los únicos que pasamos los pasamos por adentro de los agujeros que ya existen acá en la parte de atrás y quedaron acá justito donde empieza la lámpara la idea es que tener la menor cantidad de cable posible acá pasa por un cable canal que tiene una tapa transparente eso hace que se vea y quede ahí tranqui y después para este otro lado pasamos el cable del panel y el único cable que sube del panel para arriba, en realidad de la batería, es el cable que va a la luz que está ahí atrás. Nos cerramos esos rincones feos que nadie quiere cerrar y la camioneta quedó hermosa. Ahora Nico les va a mostrar toda la instalación que hizo arriba, los cables que usó, los tubos que usó y todo ese biribiri. Biri. Pero yo quiero decirles algo muy importante. La parrilla que tenemos arriba es gigante y es pesadísima. Cuando la bajamos... La bajamos nosotros dos solos Los dos solos aunque usted no lo crea Sí, tuvimos que una Nico partes, hizo eh. un 80% de la fuerza Y yo un 20% o por ahí un 90% y 10% Pero yo no tengo eh, fuerza en los brazos En las piernas sí, te subo lo que quieras Pero en los brazos Y él me dice, bueno vamos a bajar la parrilla Y yo le dije, no espera que venga alguien Y la terminamos bajando los dos Y yo estaba tipo ¡Ah, Nico! Se me cae la parrilla Y Nico, la vamos a bajar Finalmente la bajamos y después para subirla fue otra movida. Ahí sí teníamos la ayuda de un montón de gente, de mi hermana, de mi hermano, mi viejo. Bajarla, yo no pensé que iba a ser tan pesado, voy a reconocerlo, pero Era pudimos hacerlo bien. Eso estuvo bueno. Muy pesada. Y subirla también fue otro parto, pero ya éramos un montón, así que costó un poquitito menos. Mínimo por todo el esfuerzo que hicimos para bajar y subir la parrilla nos merecemos un like, un comentario, algo. Eh, no se olviden que suscribiéndose y todas esas cosas nos ayudan un montón, eh. Esto que se ve acá es el caño, manguera, no sé cómo se llama técnicamente, de plástico por el que pasa el cable. Es un cable de 2x1,5 o algo así. Viene derecho de los dos paneles, entra acá por el pasacable y de ahí va derecho al controlador. Lo que se vio arriba en la parrilla, que queda vacío dentro del rectángulo, es el lugar donde vamos a poner el auxilio. Por eso no tiene nada tenemos que armar la base todavía con el perno para poder ajustar bien y queremos hacer acá atrás un cajón para guardar pero estamos bastante contentos porque quedó como bastante prolijito dentro de lo que estaba en nuestras expectativas y otra cosa que hicimos es que para que esto no quede dando vueltas loco quedó todo pegado en esta que es la moldura de la agüita así que bien por eso Acá pasa el cable para adentro y lo único que queda para hacer es, creo que le voy a hacer un techito. Igual está todo sellado, tiene fast pero por las dudas para quedarme un poco más tranquilo de que no va a haber manera de que se junte agua por ahí. Y ahora sí, ya tenemos luz, tenemos instalación, podemos conectar los teléfonos, la computadora de a poco va tomando más forma nuestra casita con ruedas. Lo próximo que estamos esperando es el colchón, ya en estos días va a llegar y no vemos la hora de pasar noches acá adentro. Sí. Empezar a probar cómo es la vida en la camioneta que estuvimos diagramando durante tanto tiempo y ver si realmente lo que armamos funcionó. ¿no? o oh, más o menos. Vamos a terminar los muebles y bueno, ya queda cada vez menos. En el próximo video les vamos a estar mostrando una excursión que suelen hacer muchísimo cuando vienen a Ushuaia así que no se pierdan ese próximo video. No olviden suscribirse, comentar, compartir y todas esas cosas. Abajo en la descripción, como siempre, dejamos el link de Mercado Pago para todas aquellas personas que quieran colaborar. Mil gracias a los que ya colaboraron. De verdad apreciamos mucho eso. Se puede decir que esas donaciones también fueron parte de los repuestos que tuvimos comprar. No me voy a borrar ni un puto video, después me cuesta un montón de editarlo.